Trendo Storytelling Digital Destino Eurospectives Parada Milán Atenas Berlín Colonia Manchester y e, finalmente Copenhague Un currículo que nos guía na arte de crear historias. Eti, ¿anímaste a desbloquear a sus historias?